Conversamos con Luis Carlos Fernández, quien es expresidente presidente de Aproleche, miembro de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte, también fundador de Copenor, bueno, un ganadero de mucha trayectoria aquí en San Francisco de Macorís. Le cuestionamos a eh, Luis eh, Carlos Fernández sobre cómo ha marchado el sector lechero en medio de esta pandemia nos decía Luis que el, lechor, el sector lechero ha sufrido una baja sensible justamente por la por el desayuno escolar que ha sufrido bastante en la pandemia y ha, ha tenido que reducirse. La baja del desayuno ha provocado entonces ya una baja sensible en el sector lechero. Vamos a escuchar entonces a Luis Carlos Fernández. Adelante. Bueno, eh sabes que dentro del sector ganadero, lechero específicamente, independientemente de ser el, el, quizás el rubro de la agropecuaria más sacrificado porque se trabaja todos los días, 265 días al año, dos al día se ordeño. La leche es lo más complejo que hay. Dentro de todo este paquete de problemas que acarrea la pandemia, eh, gracias a Dios eh, hemos seguido despachando, las plantas han seguido eh, recolectando leche, independientemente de algunos problemas que hemos tenido ya, del de, de caso por ejemplo del desayuno escolar, que, que no ha, hay muchas plantas, eh, pequeñas plantas que no han podido resolver su problema y, y, la, y el, la demanda de leche a los ganaderos porque no han podido colocar el desayuno a las escuelas por las irregularidades que hay. Y un, eso, es, eso Básicamente la producción, si se ha visto afectada, ha sido por ese problema de la colocación del desayuno escolar y la baja en la demanda del desayuno con todo, todo lo que acarrea este asunto de la, de la pandemia. Pero más o menos ahí estriba los problemas que hemos tenido dentro del sector independientemente de otro tipo de cosas que ya eh, el gran problema del sector lechero nos, nos, eh, nos ha siempre golpeado. Es el asunto de la transparencia en el mercado de los lácteos, si quiere llamarle etiquetado. Eh, es ahí que estriba. Pero ya no es un asunto que se, que se debe específicamente a la pandemia, ya es un asunto de, de que nos venimos arrastrando por año eso de que uno venda leche pura de vaca y, y algunos procesadores nacionales comiencen a adicionar algunas cosas por ahí y, y vender una, una cosa por otra. Eso nos afecta mucho, pero más o menos en lo que es la pandemia, por ahí es que está la situación y el, el problema de... de ha, eh, ha traído la, la crisis de, de virus. ¿Has recibido el sector el respaldo del Estado Dominicano, del gobierno? Sí, sí, sí, lógicamente eh, estamos en contacto permanente, eh, diálogo, y como te digo, eh, han habido algunas plantas que dependen de gran parte de su mercado que va hacia el desayuno escolar y, y a bajar. Esta demanda por, lo, por el asunto de la asistencia de los niños, que ya no están yendo, eso ha, han visto un problema, pero ya es un asunto que, que se escapa de, de, de la, de la intención, tú me tienes, de, de, de, de, del hecho de, de seguir recolectando normalmente la, y buscando leche a los productores nacionales. De Luis Carlos Fernández. Miembro de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte Ex-presidente de Aproleche eh, Luis tocó algunos puntos ahí muy interesantes, preocupantes Y que hay que darle seguimiento Sobre todo la parte donde decía que hay productores Principalmente compañías, Que no están dando la calidad en un 100% en el producto que no están dando leche, que no le están ofreciendo al público leche de calidad. Eso fue lo que yo entendí, que le están adicionando algo más. O sea, en un lenguaje más llano, no están, dando la, no están vendiendo la leche pura, la están, eh, le están añadiendo, le están ligando con otro producto para que rinda más. ¿Cómo es posible esto? Por eso es que en muchas ocasiones... Usted quizás, no voy a mensoñar, mencionar ningún nombre de compañía, pero yo me, me he encontrado en muchas ocasiones que he tomado leche, de esta leche que muchas veces la compramos en los supermercados que tienen en cartón y no me sabe a leche pura, o sea, me sabe a mí más a agua que leche. O sea, le están ligando entonces le están echando agua al parecer. ¿Y ¿Cómo es posible que esto se permita para rendir, para que la producción sea mayor? Muy preocupante esto. Creo que de ser así el sector ganadero se está inclinando por una parte que, bueno, caramba, de engaño entonces hacia los consumidores. Muchísimas gracias a Luis Carlos Hernández.